Limpiezas dentales, extracciones y otros procedimientos odontológicos totalmente gratis se realizaron este viernes en la Escuela Básica en Iloma de Jaya, realizados por profesionales en el área por vía a la Universidad Católica Nordestana UCNE, teniendo como beneficiados estudiantes y comunitarios de la zona. Porque se toman en cuenta las diferentes necesidades. Primero van los que tienen más necesidades como extracciones, y luego lo que solamente le van a hacer eh, limpieza u otro procedimiento más sencillo, pero se toma en cuenta todos. Paulino valoró la iniciativa de realizar el operativo odontológico gratuito. Significa mucho para la comunidad porque eh, es una comunidad de escasos recursos, casi la mayoría de niños solamente ven una extracción o ven una limpieza cuando viene el operativo y todos lo aprovechamos para ellos Johanny Cordero, NTN su noticiero regional